Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más destacadas del portal Telenor.com.do. Antes de informarles a ustedes, pues les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Iniciamos de inmediato en el plano local. Estudiantes derribaron en la mañana del pasado jueves 21 de febrero una puerta del Liceo Manuel María Castillo de San Francisco de Macorís, que da acceso a la calle, supuestamente para salir a protestar. El director del recinto educativo, Alcide Santos, condenó esta acción donde varios estudiantes resultaron heridos en el momento en que derribaban la puerta para protestar porque no cuentan con medicamentos en el dispensario médico. En el plano nacional, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, respondió al gobierno dominicano al decir que tiene evidencias de comunicaciones entre el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, y la presidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez. Arriaza escribió a la cuenta de la Presidencia de la República a través de Twitter, aclarando que el pasado miércoles 20 de febrero, Rodríguez se comunicó con Vargas para expresar preocupaciones del gobierno venezolano. Este viernes, Roberto Rodríguez Marchena, portavoz y director general de comunicación de la presidencia, negó que el gobierno de Nicolás Maduro se haya puesto en contacto, de forma alguna, con las autoridades dominicanas para alertarle del supuesto uso inconsulto del territorio nacional para las maniobras militares de Estados Unidos. En nuestra sección de farándula, después de una noche en la que se coronó con ocho estatuillas, en los premios no nuestro, el cantante puertorriqueño Ozuna asistió en la mañana de este viernes a la Fiscalía de San Juan, donde fue citado como testigo en el caso del trapero asesinado Kevin Fred. Se recuerda que el trapero, quien era denominado como el primero en declarar su homosexualidad en Latinoamérica, supuestamente habría extorsionado a Ozuna con un video íntimo. Kevin Fred fue asesinado el 10 de enero de este año cuando viajaba en horas de la madrugada una avenida en puerto rico finalizamos con el trapero manuel doble a quien ganó anoche su primer premio lo nuestro en la categoría artista revelación con su tema ella quiere beber anuel no pudo ocultar su emoción de ser premiado luego de tener un 2018 difícil año en el que salió de la cárcel y estrenó su álbum real hasta la muerte la 31 primera edición de la ceremonia de los premios lo nuestro 2019 se celebró anoche en el American Airlines Arena de Miami, Florida, Estados Unidos. A mi familia, a mi mujer, que son los que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. Y a mi hermana, Fabián, mi manejador, que ese tiempo que estuvo preso y hizo todo lo posible para que mi carrera no se muriera. Y a todos ustedes, mis fanáticos, los amo. Los amo con toda mi vida. Yo quiero, yo quiero que esto, mi éxito, siempre le sirva motivación a todas esas personas que están pasando por momentos difíciles en la vida, pues. Hace seis meses yo estaba en una celda metido sin saber qué iba a pasar con mi vida. Y ahora mismo estoy aquí gracias a usted y gracias a Dios. Y, y nunca pensé que iba a llegar aquí lo vamos a cortar mi vida pero la gracia. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.de .co.